Aquí estamos, no es un torneo Pero es una partida con mucha gente Acércate viejo Acércate Porque hicimos un disparate Pues así, así sencillo y fácil Así que chamos, vamos con todo y ganas Así que vamos a ver cuántas personas se unen En la tarjeta deben de vender. más de 10 personas Para que así podemos darle cañita Así que chamos, lo puse, quiere que lo ponga en dúo Ah no, no, no, no, no Vamos a así, vamos a para que más acción, perfecto Puse todo ilimitado, perfecto Nada más que se unan lo que sean Y ya le doy una vez a iniciar Muera, muera, muera, muera Falta nada más dos, dos, dos, dos No morda eso, no morda eso, gracias Falta uno, uno, uno, uno Uno solo, uno solo Uno solo, inicio, inicio, inicio Aquí, aquí Se me fueron la gente, se me fueron la gente Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno ya, inicio, inicio, inicio, 3, 2, 1 Y se inició esta vaina Se inició esta cosa Bien acción, se viene acción Vamos allá ¿Con qué tú estás listo? No, no es Adiós, mira, que yo te halle Para que tú veamos chancho aquí Adiós, mío, adiós mío. Ey Sí mírate aquí, si eres tú que está ahí. Que está de primero. ¿Qué ropa tú tienes? Ah, que mírate aquí, te eres tú donde ¿No tú estás. Tú eres que tú estás. Mírate ahí. Creo que no te doy. Ay, cuando yo te veo con esa almiga. Ah, pues tú la conseguí, tú estás burlado. Tú no me vas a coger. no ¿eh? me No me vas a coger. Coge ninguno, loco. Cojan, cojan, cojan, se lo estoy regalando. ¡Que viva! ¡Que viva Trujillo! Ok. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Oh Dios mío. Siete personas, ocho personas. tiene de diez personas. Perfecto. ¿Dónde tú vas? Eso no se puede decir, dale pa'. <risa> <risa> ¿Dónde queda Cacatúa? a la derecha del autobús, por abajo. Cotúa, ¿ese es Cotúa? Ya. Yo no voy a caer para allá, pero voy por ese lado. Cotúa. Si te veo no damos plomo, de una vez. oh estoy sin pensarlo. Ya. Hasta mañana si acaso pero estoy haciendo un video. vamos al flow vamos al flow hay 10 gente mi gente hay 10 gente una sala privada que estén haciendo okay, ok ok ok no sin querer no la gate haciendo él hace un provepe para el video, pero se puso esa vaina y, y puso una sala Uy, va pildan de gente, tú no ven cuánta gente hay metido. Que gana el mejor, mi gente, gana el mejor. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Por aquí hay debe de ver que uno, chamo, uno que anda en cocotúa, en la verdadera cacata. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Sea, no vemos nadie. Pero yo puse que las vainas eran infinitas y dónde está la pared. Eso yo encuentro pared. Que la pared es difícil, tú tienes pared ya tú tienes un pingüino no te ha dado para yo ser infinita no mm, yo no lo ya dios mío que yo encuentre de buena porque yo encuentro ahí? una buena ventana Ok, chamos, propuesta por si no gano, chamos, de primero o segundo o tercero, estaré regalando al primero cinco mil diamantes. Así que, deseenme suerte porque yo necesito ganar de primero, segundo o tercer lugar. Así que, deseenme suerte para que mi bolsillo no se quede en el... Ok. <risa> ya, dime, dime que yo puedo comprar, dime que... Ay, ¿Sabes quién es Hichai? ¿Eh? Ya no son, no son infinitas las paredes. ¿Qué va? yo soy El primero se va para el lobby. ¡Ay! Estás peleando tú. Uy. Pero no es usted. porque tampoco... ustedes son... No, no es para el lobby. Pero lo llegaste a matar. No, no, no tuvo un motor Dame si lo veo por aquí. Yo estoy... déjame ver. Ah, no, pero yo estoy... Ah, yo estoy... Ah, tú estás en Cotúa, Cotúa. ¿Sí? Es este yo. Ya. ¿Eso este fue por el lado del pico por qué lado? Muerto. Uf, uf, uf, uf. No te apures, yo voy para allá. Mori. Está relajando. Me están disparando, yo sin paredes, llamo. ¿Y cuánta gente hay ahí? Ahí encontré una pareja ahora mismo. ¿no? El diario ese que está ahí. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. No nunca. Yo dije que de vida. Ahí verdad, yo ni no me acordaba. ¡El inmeniable! ¡Demorio, mi gente! ¡Que no hubiese que maté! No se le desinstaló el teléfono, yo lo conozco, ¿cuál? por eso yo me estoy riendo. Si no se le desinstaló el teléfono, con tu roca yo le di. ¿Eh? Él no más que empecé en el teléfono. Yo no le viste ese loco, ese marco. Marco le dicen a ese. Pa' que hable ahora. para que hable. para que siga hablando. Te va a ver en el video ahora. ¡Ay, Dios mío! Jorge perdiendo versus The Way. Yo. ¡Diale, Jorge! ¡Ay, bótalo! Yo, dije, yo decía, Dial", y ese pro que se metió ahí! ¡Y mira quién era! ¿Eh? ¿Me ¿Eh? escuchas? Sí, sí, sí. Ahora que se me fue el wifi en la partida. te, te fue el wifi? Sentosa, my break. En Sentosa, ¿y eso existe. La isla de para allá atrás. Sentosa. El Swamponson, pues yo voy ¿sí? no, para allá. No. vale, yo estoy por acá por.. ¿Cómo se llama? Pues cerca de Cotuba. Cerca, usted tiene que cruzar ahí. Ay, pero yo, yo voy para sola. nunca no, entramos en la final, yo lo que uno. esos gato esos mil diamantes. Dichoso que ese era un mago que me tocó ahí. Yo dije que este, por aquí, ¿Ah, pues, no me iba cuando yo hice así. Mm. Yo, yo no me fijé que eran 500 de vida, loco. Yo ando le tiro uno de un motor todo. Yo veo por qué viene para arriba y me activa la habilidad y no se activó. No mucho. Pero... <risa> yo no sabía que qué 500 de vida tampoco. Yo tampoco, pues yo dije, ah, pues no muere Y cuando yo vi que me choqué, yo dije, me mató. Y mi entonces me disparó. A... Ah, pues infinita que yo tengo. Seis sí, gente, seis sí, gente, echamos bien de los buenos. Se sí, acerca a los buenos. Yo estoy en, ¿cómo que llamaban? Pochino, Pochino, que es yo. Yo veía un carro por allá, ¿dónde está? Bueno, no está. Que comience, ya hace rato yo sé que aún. Vamos a coger sonita, mi gente. Y altura también, porque de verdad es que. Nada más falta que se haga meter un hacker aquí. Para que tú veas que lo que le dicen a esos hackers de Osnia. En pique de un par de gente, porque. Yo estoy en pique hace rato. disparar para el primero, para que que calor ¿Qué? Yo creo que había uno El diario se cae en tiroles ahí ¿Ese eres tú? Ven acá, tengo uno Por aquí El que yo estaba dando como que Tenía era cinco de vida Yañá, ya, supérate que yo no quiero gastar bolsillo. Es diale. Ya no tengo nada. ¡Ah! Yo sabía, loco. Diagne. Un baking. Ya, yeah, loco, un campero por detrás loco. Les metí es hecho a ese. me mató! Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Vamos a ver ahora quién gana. Vamos. ¡Ey! Buenísima. Y se me acabaron la pared, loco. Ya, pero ese no sabe ni más, güey. El diario, ese que por esa pareja eres tú. No eres tú, no. Ah, sí, lobby eres tú. tú bien, el 30. Y tú mandaste el otro. Claro. No. Ya. Yeah. Ah, pues tú quedas tú y otro. ¿Tú te digo algo. El qué? Sí, Yo iba que... la partida entera atrás de ti, porque acuérdate que tú estabas compartiendo pantalla. Yeah. ¡Es mi loco! te estás ¡El día, pero ¡El pero viene! es ¡El diario ahora ¡El eso ¡El diario viene! ¡El diario viene! ningún diario viene! ¿Quién te manda ¡El diario te manda decir? ¿Qué te manda decir? ¿Mm? No, chavón, pero qué ese, qué ese, loco. No, te tengo. <risa> Con no, no, no, no Ya, le corrió, o sea, que yo sentía que me estaban quitando vida, pero yo no sabía de dónde. Yo creo que tú eres una hembra. Bueno, ya, ¿y cuántas paredes que tú tienes? Ahora me quedan seis. Ya, lo que la gata así como que tiene cien. Yo creo que una mujer, ¿Tú crees? ¿Tú crees? Mira a la izquierda. ¿Mm? Mira ahí, mira ahí, ¿tú quieres mujer? Dale. ¿Sí? Ey, ey, pero que está levantando la mira. Tranquilo, que no le ganen un diamante, ojalá que no ganen. No, pues déjame dejar que gane la otra. ¿Te puedes? Ah, ninguno de los dos por tramposo sé. ¿sí? La deja que gane. Yo lo que sé es que ya mis mi cuartos están allá asegurados. Tramposas, ¿sí? pues día. Lo que está acá ya ahí yo pensando que está por aquel lado del mapa. Diale, loco. Te da mujer. Yo vete a buscar eso. Aunque aquí no sé ve, ¿cuánto tú tienes? 80. Con 10 tú lo haces? Con 5. Claro, porque es el dato y esto es el chat. O baja 500 de vida. Son en 50, eso me en en 100 que quita. Ah, bueno, un problema tuyo, porque por tú le puedes dar esos 5G. Bueno, me tenemos acción en la pasta. Así que vamos a dar... Y, y esa vaina que está... La grande, mira. Ya no está payendo, no está nada. Esa va... se está enterrando sola. Y que se ve que yo no tengo mochila... ¿Cuánta? Ah, porque tú sigues mirándola, no te apures. Porque tú no tienes esa mochila de cálculo. Ay, no. Toma, para que siga averiguando. Me voy a poner hasta mala, mala, mala. Mala transmisión. Siendo disparate, mi gente. porque esa tramposera No te apures, te, te van a devaniar. Debe de se de te va a bañar. <tose> ah, no, una no Ah, hasta suelto, Y la No, es que es una flor la para por ahí. lo que te mata? algo, a algo Uh -huh, tu me debes 200 ¿Eh? Tu me debes 300 Un millón te debo yo de que yo te... De la miniatura Y <ríe> yo no he visto miniatura Oye lo... Ya, le tico hablando. Tipo, do, gano, di, go, blando, di, ba, da, da. Bueno, esa no, va, no la vas a ir a tu ahora, esa esta en una casa, metida. Vendí como el 5, por este pero porque me estaba viendo y que estaba compartiendo pantalla pantallas, pues, vaina. Y me estaba chequeando, desde hace rato. Así que no le voy a ninguno diamante. Si gano, que pierda. Mac ¿Tú lo no viendo, ¿Eh? ¿Tú lo ¿Es serio? ¡Maco! <ríe> <ríe> Cayó en la mata. De mayista. Muchacho se fue. Le quiero ver ganando. Él se fue. No está lavando. Él no es como tú vas. Mm -hmm. va a ser copeta. Se copeta para que no haya abuso. Ya, ¿y qué es? Un fósforo. Un fósforo. Y porque se está moviendo en la zona. Él le fue la luz. todo no, bien a ver eso, que está en la zona con botiquín. Yo te creo, te puedo creer, sí. La zona está grande, está grande. no puedes creer nada. Agarra eso, que tú caes aquí. Tú cae aquello de mí. Va a morir joven. Olvídate para ¿Qué es Mira ahí, Dale uno, no la mates, no la mates, no la mates. ¿Quién es Una amiga mía. No una amiga mía, sino que quedamos amigos en una partida, Entiendo. A mí no me haga amigo. ¡Pow! ¿Sí? Yo no quería amigo, loco. Ese cura de frente tuyo está burlado. Yo le di un soplamoca. Que se le quita la peluca. ¡Wey! ¡El diario! ¡El diario! Sí. el <ríe> dios el loco te en cámara lenta está hablando no se te entendió nada mi loco hace rato que yo le di como 40 como 40 hechos hace rato lo que ahora dije sí que, que era <ríe> el que le di esos hechos ahora fue que le di el cuando ella venía para arriba de mí pero pues yo tenía los cuerpos con qué fue que tú le dijiste? No fue diste Yes. Oh, yo dije, yo dije, ¿y qué copeta fue que tú tienes? Porque yo no he visto copeta El buenísima Buenísima mi gente, Hasta aquí fue todo por hoy, F y no se queda ninguno de que Diamante, así que mi gente Desfile, chau